Barney, no quiero estar acá, no me gusta ¿Qué pasa Homero? ¿Por, ¿Por qué estás tan extraño? ¿Te pasa algo? Me quiero ir Barney, llama, llama March, por favor Pero Homero, a ti te encantaba la cerveza Pero Barney, ya no soy Homero, yo soy Homero, yo soy Homero yo soy Lo tío. sé Homero, lo sé ¿Por qué me trajiste a tu lugar Barney? ¿Por qué? Homero, hay algo que debo decirte Homero ¿Qué ocurre Padre? ¿Qué ocurre? Te atrapamos Puz pues, compadre Tras extensas investigaciones, hemos determinado que el 54,8% de los espectadores no están suscritos al canal. Por ser tan malunos, deberán suscribirse inmediatamente. Además de seguir las redes sociales, tales como Instagram, TikTok, Discord. No, no no, Él no es somero chino. Él es en realidad. Um meme xenofóbico enorme que não merece ter 2,2 milhões de reproduções. Outro mistério resuelto por. <risos> Scooby! que hago por amor?